Respecto de Cataluña, creo que es evidente que en la última semana se han superado todos los límites. Hemos ido mucho más lejos de lo que seguramente nos habría lo que nos habría gustado. La confrontación y la unilateralidad nos han conducido a un callejón sin salida en el que la máxima autoridad nacional y la máxima autoridad en Cataluña no pueden ni siquiera mantener una conversación telefónica. Yo creo que esto es un problema de primer nivel y da buena cuenta del punto de bloqueo al que, al que hemos llegado. Y por eso desde Más País, desde Más Madrid, proponemos algo tan sencillo como probar una estrategia diferente Intentarlo a través de una hoja de ruta alternativa que no es otra que la del diálogo y del acercamiento de posturas entre los diferentes agentes implicados. Creemos que los partidos es importante que abandonen la estrategia de la irresponsabilidad y la estrategia meramente del cálculo electoral. La estabilidad y la convivencia en España no puede depender exclusivamente de la competición electoral por un puñado de votos. Y, por último y en este sentido... Creo que las declaraciones de la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, son altamente irresponsables. Las últimas declaraciones que, que hemos tenido eh, conocimiento en relación a, a esa hipotética suspensión general de las libertades públicas en la Comunidad de Madrid o en, o en España. Nos parecen irresponsables y nos parece que no es lo que se espera de una presidenta de, de la Comunidad de Madrid.